Buenos días a todos. Cada vez existe más evidencia que correlaciona la enfermedad periodontal con la diabetes. De ahí que entendemos la necesidad o la importancia de que nuestros pacientes periodontales entiendan el impacto que su enfermedad puede tener en el control glucémico y a la vez que entiendan que el tratamiento de las enfermedades periodontales puede ser muy beneficioso para controlar su diabetes. Desde Periocentrum Bilbao os queremos recomendar que asistáis a vuestro dentista para realizar las revisiones y además que os podamos asesorar para mantener los niveles de higiene y así reducir el riesgo que conlleva la diabetes asociada a una periodontitis. Sí.